Hola, ¿qué tal? ¿Cómo tú estás? ¿Está bien? Bien, bien. gracias. ¿Puedo sentar ahí? Siéntate, su público. qué? ¿No andas solo? No ando solo, pero me iba ya casi. Estaba aquí mirando el mato. te iba un ratito aquí a hablar. No, mi loca, me tengo que ir. para hacer pasa de diligencia ahí? No, no, no, mi loca. Cuídate, pasala bien. Tanto Toto que yo le dije que no. Uno se me fue. Ay, se les oye ¿cómo, va? oye, cómo va, oye, cómo va, oye, cómo va, va, va, mm -hmm. se hace? Mm -hmm. wey. Wey, mira mira va, qué te parece. Esto es todo lo que aprendí. Una y un millón de veces.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 Quisiera traerte good vibes, no soy bueno para los good vibes. Llámate y decirte good night, pero es que tú no quieres dame ni un like. Ya ti te molesta que la veces, dime qué haces tú jugando así con ese. Ella quieren un ratito del negrito y una beba como tú, dime a quién no le apetece. Con tanto tanto que yo le dije que no. Maldita noche, mi amor Maldito alcohol Ey, pero... Si tú quieres que te lo haga Como nadie lo hace no vemos las caras, hacemos las paces. Tu cuerpo me llama, aunque tú veas que pase Baby, yo ya no sé tal sin ti ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Si te pase aquí Después lo que hiciste, me hiciste a mí Toda abajo arriba, vámonos de aquí Que llega el invierno y yeah. es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 Yo mentiría por ti. Si tú no te apareces en un par de meses, creo que moriría por ti. Y tú te vienes a despedir, pero yo no soy tu jefe. Big Dorian produciendo, mi gente. Mackel, Mackel G. Aquí con el menor del bloque, con Sigal con el millón, el primo Vicente Noble en la casa. Dile Elian. Ajá. Candel 23. La Persa, Zafiro, Andruki, Diablo. Street Record Studio, mi gente. Nos fuimos.